Primero de noviembre es día de todos los niños difuntos. 2 de noviembre es día de todos los santos adultos difuntos. Hay que celebrar el día de muertos para todos por igual. Un día tan importante en México para la sociedad. Feliz Halloween a todos. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya, ya. O ¿Sabes lo que es que pasa en la fiesta? Fúmele y fúmele. Ay no, se viene lo bueno, pero no se aloquen, por favor. En la casa del Que Y la mujer está gritando Quiero la Catrina caminando Espero no llamar la atención para esta canción pero Muchas gracias a todos Los quiero mucho Y que siga la fiesta todos pasan a Chido el 2 de noviembre